También. Esto también. Claro, oh. esto, y, uh, y luego de aquí aquí. Vale, y, y cuando la cebolla. Ah. Eh, finito. Ah, vale, vale. Ah. Uh, el vino. vino. Ah, sí. El vino. Okay. Okay, okay, okay. Uh, mercadillo. Vino blanco. ¿Cómo vino blanco? Esto es Málaga. Yo soy de Málaga. Sí. Oh, ya verás. Para conejo. Para profesional. No, no. No, no. Coge aquí. Coge Y tú allí no mires. No, no. No mires. Tú mires aquí. Una mano aquí, ¡Eh! ¡Lo mm Eh? -hmm. luego! otra aquí. luego! luego. <risa> <risa> ¡Toma ahí! ¡Estilo! <risa> <risa> <risa> ¡Qué grande que es esta mujer! Dios, ¡Qué, más Qué grande! ¡Anda ya! So making the same place. I look on something with my eyes. Do you know what they say? Lightning never strikes the same place twice. Yeah, yeah, so it's, yeah. I it's up it the same. I'm like this life Yeah, right. We cut the crab. Then, we marinated it in And we И также внутрь добавили майран, крапку, крапку майран. Сейчас мы обжариваем и дальше будем поликончику все смешивать с каплюю Я далеч. Fantastic. What are you doing there? Eh? Huh? Watching people were uh, drinking. It's <laughs> all <laughs> oh, fantastic sky up. And we are still good friends. Посуду и он сделал для нас За что люблю рецепты Мигеля? По пути можно всегда что-то перекусить. Это печенка. Она печенка. <связывая> печенка кролика, пожаренная с майораном и чесноком. И, и пока все готовится, мы No. Y, yo, y yo nunca no creo